de ellos y todos los demás eso es lo que llama logística, aparte de la grasa que se mueve en el en el, en el tejimaneje de, esta, de la política dominicana pero lo más alarmante que vimos este fin de semana no fue la, las, las caravanas no fue la manifestación política ni nada de eso sino como vimos a un pueblo como cuando a un animal tú lo tienes preso y le quita el gozal sin Ningún tipo de pensamiento lógico, sin ningún tipo de raciocinio, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de apreciación, sin nada aprendido durante un 90 días que tenemos confinado prácticamente en nuestras casas y eh, regalándonos esta pandemia, muertos por pipa, infectados por pipá. Eh, infectado por pipá que muchos dicen que es manejo político, muchos dicen que es un sí, todo va a ser un, en la pandemia ha sido un manejo político de ambos lados, de ambos bandas. Pero lo pero la, lo pero lo que lo que yo quiero que me expliquen, que cuál de cuál político eran fueron los muertos que, que fallecieron durante la pandemia o que van a fallecer también durante la pandemia. O sea, yo quiero que me expliquen de qué partido es, porque eh, esos muertos están ahí no hay, no hay duda que están ahí ¿Mm? y vimos como eh, prácticamente la ciudad y vi que algunos noticieros al cierre de ayer de las 12 de la noche donde uno siempre pone esa hora para ver lo que está pasando en la semana y el resumen total de la semana y vimos que no solamente fue en San Francisco de Macorís yo vivo cerca del parquecito de aquí de La Piña y ahí se, se, se se terminó un musicón casi a la una de la noche. Oye, en una organización como La Piña, casi a la una de la noche se terminó un musicón ahí. Y, me imaginé, y eso pensé que solamente era una celebración macorizana. No, no, no. Cuando vemos el país completo, que sin ningún miramiento, sin, sin mascarilla, sin nada... Romo, cerveza, borracho, eh, junto, pegado, bailado, todo, todo, como si, como que lo que habíamos esto que pasó en 90 días, era una, fue una película, de esta película de terror, que uno se asusta durante la película y se pone en, en espanto, pero después que termina la película pone otra, como que nada ha pasado, uno fue una, lo que nos pasó a nosotros, todos estos muertos que nos pasaron en estos 90 días, era una película simple, eso es lo que yo vi. Mira si en serio, el, el, el fin de semana eh, el presidente de la República eh, habló y fue bastante enfático cuando hablaba precisamente, yo voy a decir que era el tal vez eso que, que sucedió en el día de ayer en toda la geografía nacional, porque tal cual tú señalas, pero nosotros pudimos ver los diversos medios de comunicación donde todos eh, en el día de ayer y ya hoy se hicieron eco que no solamente fue en San Francisco de Macorís, que una fiesta como si hubiera sido pero te digo, le va venir de ahí el panquecito de la piña el, a la una el, el presidente lo cuando decía, hizo mucho hincapié en cuanto a la responsabilidad nuestra, ya los el toque de queda desapareció y el estado de emergencia al que el congreso le dio a contestar al poder ejecutivo para eh, Poner en práctica esas medidas que se llevaron a cabo ya, todo eso en el día de hoy o a partir de ayer ya no existe. Lo que sí existe son esas medidas del uso de las mascarillas, intentar y seguir eh, diciéndolo ese distanciamiento social eh, entre nosotros al momento de desplazarnos. Pero eso realmente no es. ¿Y cómo hay distanciamiento social? Es un reguero borracho. Nadie le está prestando la debida atención. Ya eso, Sergio, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, es responsabilidad directa nuestra, ya, no es, ya eso no es de las autoridades. Prácticamente y lamentablemente esto es sálvese quien pueda. Como decían ayer unos memes que circularon en redes sociales, ya pasó el toque de queda, ahora llegó el sálvese como pueda. Y ciertamente... Esa es la realidad que vivimos en la República Dominicana, mientras que la Organización Mundial de la Salud anuncia y dice que en el mundo van más de 500 mil muertos en el mundo. Y todavía hay gente que no cree que ciertamente el coronavirus es una pandemia, es un problema, una, una, una enfermedad que si sí, Hay gente todavía que lo duda. Entonces, y de manera especial en nuestro país, tal vez, yo digo serio, no sé si usted está generando, que nuestra ignorancia que nos llega que nos lleva hasta, hasta esa situación. Eh, yo te decía fuera de cámara esta mañana que nosotros tenemos la desgracia o la desdicha de que esta situación nos, nos cogió, nos sorprendió en medio de, esta, de este proceso electoral lo que ha traído como consecuencia o ha alimentado más bien la credibilidad o la incredulidad de los dominicanos en nuestras autoridades y sobre todo en materia política, porque todo esto, ¿por qué digo que lo ha alimentado? Por el, por el manejo político que se le ha querido dar o que se le ha dado a la situación del coronavirus entonces esto ha alimentado la incredulidad en nosotros, claro, claro, cualquier claro. cosa aún siendo cierta aún siendo cierta que Nadie no hay por dudar porque ahí están los partidos hay que hacerlo. por el crédulo que han sido y la poca credibilidad que tienen nuestros políticos, nuestras autoridades, que son los que lo manejan. Reitero, aún siendo cierta, las orientaciones, y con tal vez con las mejores intenciones de hacerlo, no son creíbles por el manejo uh -huh. político. Y haber coincidido en medio de este proceso electoral en la República Dominicana. Decía alguien, eh, bueno, Ariel, que la verdad que Dios nos siga protegiendo porque ciertamente creo que 90 y pico de muertos que hemos tenido en la República Dominicana es poco ¿sabe lo que te voy a decir eso? lo que yo vi ayer me, va, me di yo espero que no sea así y, y Dios eh, nos ampare y nos cuide y pase que, que, sea, que estemos alarmados simplemente y no pase nada ¿sabe qué va a pasar aquí Vito? El, el después del día 5 que el país se va a cerrar entero ...por un mes... Sí, ...vamos a tener ¿no? que volver hacia atrás... obligado yo, ...música, alcohol y mucha vida... ...mucha bulla, mucho escándalo... ...fue no, no, no, no. lo que se vivió... ...en la noche... Garabia, de, ayer, de, 25 de diciembre llegó al final... ...el toque de queda... ...que durante más de 90 días... ¿verdad? ...afectó... Eh, eh, ...la República Dominicana... sobre una noticia... Eh, Seguido con la noticia desagradable, porque esta que estamos comentando es para nada desagradable. Porque hablar de la poca, poca eh, conciencia que hemos estado exhibiendo muchos, o la mayoría de los dominicanos, con esta situación del coronavirus, creo que no es para nada agradable un, un, un comentario como es. Pero también otra noticia desagradable y es que en el día de ayer, este fin de semana, pues fue eh, uno desaprensivo, asaltaron eh, la farmacia, el negocio de nuestro amigo de muchos años, Miguel de la Cruz que está aquí en la avenida okay. de Montaña, en ese Rivera del calle, así que fue dos desaprensivos eh, llegaron hasta la farmacia verdad, y encañonado de pistola pues, fue, fue inducido a entregarle una cantidad significativa de dinero y creo también que la arma, el arma eh, de su propiedad, yeah. pues cargaron con ella así que vamos a esperar que la policía las autoridades pues puedan rápidamente esclarecer este caso, con el paradero de estos desaprensivos que rompieron en la farmacia San Miguel este fin de semana. Así que.